Colombia es un país de regiones, de territorios. De territorios donde la regla fundamental ha sido el abandono del Estado. Y el abandono del Estado siempre implica violación de derechos, violación de derechos de las poblaciones más vulnerables de Colombia. Por eso la Procuraduría a nivel territorial, provincial, departamental, tiene un músculo que debe estar dedicado a proteger los derechos